¿Eh? Dos, autoidentificación. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hace un rato escuchaba a las compañías y lo dicen con tanto orgullo. Es que somos nosotros de pueblos originarios de San Simen. Sí, pero las oigo y sus nombres son Guadalupe. muy, ¿Sí? Todos tienen nombres cristianos y sus apellidos estoy seguro que son españoles ¿Por qué no es Xolante? Xolante Déjeme ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí podemos decir que si sí, queremos concebir que el mestizaje y que todo ese tipo de cosas que forman parte de la mitología de la identidad nacional, este, son ciertas, entonces somos productos, somos mestizos, somos mezclados, eh, producto de, de la ascendencia y demás, y bla bla bla, bla, bla muy bonito. ¿sí? Lo cierto es que México es pluricultural, no lo digo yo, lo dice la constitución. ¿Sí? Y para ser pluricultural, ¿sí? partiendo de la cognición de que de que procedemos de pueblos originarios, ancestrales, antes de la colonia y previos a la constitución, ¿sí? tenemos que partir de la idea de que la concepción, la autoadscripción, es decir, la autodeterminación volutiva mía, es decir, mi determinación de que yo querer ser parte de una población indígena, no me puede ser violentada ni mucho menos exigible mayores condiciones más que mi solo pronunciamiento al respecto ¿Sí? yo me llamo Nayar mi nombre es Wishol ¿Sí? mi apellido Paredes Nieto no paso por Wishol, me cae que no, ¿Sí? no. ¿Sí? pero a mi mamá le gustó el nombre de Nayar la deidad solar güera, este Wishol. Sí es muy raro, sí claro, es la deidad solar, aquel que danzó sobre los pelos de la Sí. pero el punto es que esos elementos culturales occidentales como el nombre y apellido no nos hace lo que somos, lo que nos hace lo que somos es lo que determinamos y constitucionalmente el derecho de ser lo que queremos ser está constituido en virtud de ese mundo constitucional queremos ser náhuatl, podemos ser náhuatl si al final no puedo demostrar que soy náhuatl eso es otro pedo pero me puedo yo autoadscribir puedo yo ejercer mi derecho de autoadscripción hay gente que utiliza el derecho de autoadscripción en materia penal para recibir un conjunto de beneficios al final el ministerio público va a decir ¿qué eres eres? sí, sí, a ver, habla hoy ¿Dónde vives? No, pues vivo en Oaxaca. Ah, ¿De qué parte de la sierra de Oaxaca es? Ah, no, pues no eres Ochi. No, no eres Ochi. Sí, estás utilizando una falaza. Estás tratando de crear una identidad que no te corresponde y es otra cosa. No, no, no. ¿sí? Pero si yo por cultura, por identidad, por espacio en el que me desarrollo, porque me identifico culturalmente con los colores, los vestidos, la, el, la cultura, el sabor, etc., ¿me puedo sí, sí. autoadscribir? Por supuesto, ¿y eso significa que tengo que dejar de ser católico, mormón, testigo de Jehová? ¡No! ¿Sí? La autoadscripción es una determinación y está tutelada constitucionalmente sí <risa> maximización de la autonomía ¿No? sí no nada más era la cuestión de la, la, la segunda <risa> vertiente de la autoscripción o de la identidad así, cultural así, es de la heterofijción sí. eh, ah, eso sí. también es importante Explique. La, la bueno la, la sí la identificación cultural que es uno de los de las elementos de caracterizadores pues que sirvieron para reconocer los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional con el proyecto COBO en 1986, este, que luego, por supuesto, se ve plasmado en el párrafo segundo del artículo primero del convenio 169 de la OIT luego, por supuesto, en el artículo segundo nosotros, este implica que no solamente es necesario que la persona se identifique pues ¿no? con una cultura, sino que el pueblo al que dice pertenecer, que pertenecer, pertenecer también lo identifique como parte integrante de ella. Esa es la entonces, llama ¿no? hetero entonces La auto adscripción proviene de tu ¿De propia concepción. ¿Sí? Sí, sí. Eh, las teorías más modernas en materia de autoadscripción y pueblos indígenas obligan a que, para efectos de que una persona se pueda concebir o determinar autoadscrita en forma eficiente a una comunidad X, ¿sí? resulta que el puro acto evolutivo no puede ser suficiente. ¿Por qué? Porque muy probablemente la comunidad ni siquiera te acepta. Sí. entonces parte de los elementos lo que decía por ejemplo en el tema penal que hay gente que se autoescribe indígena para efectos de recibir algún tipo de tratos preferenciales dentro de la averiguación previa de eh, auxilio, etc eh, hoy día lo que hacen muchos ministerios públicos es obtener las constancias de, de residencia dentro de las comunidades para identificar si la persona en efecto tiene una vida común, o sea, vive en comunidad con la población, crea comunidad y comparte la ideología, ¿por qué? Porque lo que dice Claudia es terriblemente relevante, no nomás es que yo me la crea, que yo soy Dishol, que soy Hueralka, o que soy Socido, o que soy, Socil, o que soy Ramo, ¿sí? sino que aparte debo de verdaderamente convivir y vivir, el espacio cultural sociocultural de desarrollo con el que pretendo identificarnos porque si no, lo demás es una pose ¿sí? y en los derechos sustantivos constitucionales no se deben de basar en caracterizaciones es decir, en hoy me disfrazo de Sotzil ¿sí? hoy me voy a poner muy tepehuano Sí. O mañana voy a, voy a, ya porque mañana, el día de mañana, voy a bailar la danza del venado. ¿sí? Ya formo parte de una etnia. No, no lo soy. Entonces, ¿Una Colonia se puede volver pueblo originario? Sí. Tiene las características. No. Eso es algo que yo traté de hacer en la Federía Agraria, y me pagaron los No, sí, no, no, yo lo intenté y no puse. Precisamente partiendo de, de, de, de, de, de, de, de, de la idea de este Supongamos que estás en... Claro. Y formas parte de una colonia de las que fueron expropiadas en el 65, por el decreto de Luis Echeverría para conformar toda esa zona y el grupo de colonos está empezando a darse cuenta de que las tierras en donde está pues valen una lana ¿Sí? y que tienes el derecho de aplicártelas y que dices y te encuentras con que la, toda la zona de los culhuacanes ¿sí? los cinco culhuacanes pues era una comunidad indígena y dices, pues qué tal tanto es tantito, pues me auto adscribo náhuatl, ¿sí? digo que yo soy aquel, ¿sí? y que somos una colonia y que compartimos el espacio territorial, y la deidad, y que mira que huixilocos, y que mira que qué bonito fueron los aztecas, y que vamos a comer unas casadillas de, este, de huitlacoche, de este, como pozole y me siento muy náhuatl, ¿no? Es más, mañana voy a sacar un corazón de alguien, para sentirme bien, ¿no? Pero resulta ser que esos elementos se, se, se les llaman fuces sociales, ¿sí? Que no soportarían una, un, un, una pericia antropológica, ¿sí? Porque primero, tendría que generar verdadera y creación, verdaderamente crear una identidad sustantiva, cultural, con la comunidad con la cual pretendo identificarme. Y como pretendo identificarme, es decir, no soy reconocido por la comunidad, entonces estoy sujeto a la prueba de que la comunidad reconozca que yo formo parte de. Y el solo hecho de que yo, de que yo requiera la prueba de pertenencia, es decir, que requiera que ellos me reconozcan a mí, ya implica de suyo que no formo parte de la... Este, de, la, de, la de, la, de la autoadscripción en estricto sentido sino que necesito de la heteroadscripción para que mi autoadscripción tenga un efecto jurídico sustantivo dentro de la causa en la que pertenezco ¿por qué? porque si mi intención es sobre la base de la autoadscripción hacerme acreedor de derechos territoriales del pueblo originario entonces estoy defraudando la ley a través de, de, de, de comportarme dentro de una pose. Pero si la este color está formado por varias personas que vienen de difi, diferentes. Ya caso concreto, ya ya veríamos. Pero desde mi perspectiva, ya me pasó. ¿sí? Tratamos de construir una a, un, a través de la auto de la, la autoadscripción. Pero el juez, que brillante, simplemente me dijo, a ver, espérate, no, a ver. Conozco a los que son. Y tú no eres. Pero, ok. Prueba. Porque también pienso, escuchándolos, sí. pienso también en varios organizaciones, de pueblos y barrios, sí. los, los, sí. los, sí. los sí. compañeros sí. de sí. Sí. también, que, que implican un movimiento también de recuperación. Sí. De es lo que estábamos sí. comentando hace un rato. Ah. O sea, ah. Utiliza sí. el discurso de los di de diversos dirigentes sociales que medio leyeron algo de derechos humanos y todo eso, y empiezan a decir, no, pues el chiste es reivindicar derechos, y yo por eso les decía hace un momento, o sea, una cosa es la preservación de las tradiciones territoriales, culturales, socioculturales de Xochimilco, ¿sí? y otra muy diferente es que a través del chantaje sociocultural, por la adopción de poses sociales, supuestamente de autoadscripción, yo trate de hacerme acreedor, sí es decir, de que yo pueda recibir por una pose un derecho que no me corresponde. Ya, perdón. Ya la doctora ya la pregunta ya me la respondieron, pero el caso después de este un tiempo que tenemos este que raíz farbi son los que huyeron judíos de España llegaron a entonces, como que se puso de moda el tema C. años, ¿no? Y, como que seas Pérez o Ramírez, sí, sí, sí. y te preguntes, Zeta, ya eres, eres eh, hijo de la corona oh, española, ¿no? No, pues si yo soy Pérez, entonces yo debería ir a reclamar parte ah, de la herencia ¿no? que me deben en Castilla. Pero desde hace año llevo el árbol genealógico en la casa, y pues estuve averiguando ¿no? justamente esto, la autoscripción. Y resulta que con los años nos dimos cuenta que tenemos sí. exclusivamente la familia materna, materna mía, tenemos lo que diría la descripción, y entonces ya escribí eh? a, a la comunidad de Cefardíes, de la y todo un proceso, y dijeron, va, no hay problema, perdías que hasta tu abuelita más, hasta la abuelita más abuelita, y te aceptamos. ¿Qué pero al final digo, no, tanto llevo 20 generaciones y llegué a España, ¿no? Pero es que, pues ya no sé que me hice otros libros, necesito otros contactos es que sí, sí, sí para que me abran las otras sí. generaciones y ya a probar. Pero, este, pues hemos me como muy chistoso esto, ¿no? Que ahí se ¿sí? sí. es que lo No, no mencioné sí. la teroadscripción la ter ter porque yo todavía no estoy muy de acuerdo <Sos> en, en, en, en que a veces... La descripción se puede convertir un poquito sectaria.